Se, ome, yei, naui, macuili perros, espuntles, cantan flores en mi pecho, tocayatilía, y motepet, y Flores se celebran, se cantan, se hacen milpa, en mi monte, en motepet y nahu makuila, chicuazo, chicome, ¿Cuál tlacima. Cualitlanesi, <tose> newat, ¿Nehuat, chuquicani, mestizo. Motocan Carlos Ad. Hola, yo soy Carlos Ad. soy un poeta náhuatl mestizo. Les quiero invitar a la noche de museos que se va a tener aquí el 29 de mayo a las 7 de la noche, el último miércoles de mes, en el Museo Regional de Tláhuac. Tendremos la conferencia y recital de poesía, vigencia y continuidad, mestizaje de la cultura náhuatl en nuestros días. Acompáñenme y juntas y juntos recuperemos nuestra identidad. ¡Cuál y ¡Buen camino! ¡Nos vemos!